Nadie se rinde. Luchando por la libertad y la verdad, acá nadie se rinde. Luchando por la vida y por la patria, acá nadie se rinde. Acá nadie se rinde. Acá nadie se rinde. Luchando por la libertad y la verdad, acá nadie se rinde. Luchando por la vida y por la patria, acá nadie se rinde. Nadie se rinde. Pasaron de tirar bombas y de la revolución a combatir de nuevas formas y lograr la subversión. Bajaron las armas o al menos eso apareció pero fue solo un alto al fuego para cambiar la munición. Se infiltraron en cada espacio que se les permitió, dominaron. Medios de comunicación de democracia se disfrazaron y como no manipularon el corrupto sistema de educación, metieron gente con ese pensamiento inmoral en cada lista, en cada propuesta electoral, apropiándose de todo organismo estatal y creando nuevos. En forma de red clientelar, por supuesto, infectaron el Poder Judicial. Más de un fallo fue legal, según dicen los juristas. Cárcel para el que la patria defendió con lealtad y subsidios millonarios al que era terrorista. Era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 Cambiaron la historia a su conveniencia. Ellos siempre son los buenos, los que en el pueblo piensan: paciencia, que el van recibirá su recompensa. Y muchos toman conciencia de las mentiras de la prensa. Tense está la situación y aumenta la violencia. Seguí tirando la soga con tu típica imprudencia. Hambre para el trabajador, subsidio para la delincuencia. La paciencia se acabó hacemos resistencia, nos pidieron un esfuerzo cada vez más importante Hablaron por supuesto de solidaridad Te a la pyme y también al laburante Te cobraron impuestos y te prohibieron trabajar Pero ya pasó el momento para ser tolerantes La soga en nuestro cuello es cada vez más sofocante Nos hicieron pobres y se enriqueció el gobernante No hay mal que dure para siempre, ni pueblo que lo aguante Por la vida y por la patria Acá nadie se rinde Acá nadie se rinde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 La libertad y la verdad que nadie se Nosotros nos dijeron que ellos eran idealistas, la la patria, pero ring. ellos no entraron con un libro bajo por ahí. Ellos entraron con un arma de guerra a explicarnos la idea de él.